Yo soy Carlota, eh, soy alumna del, eh, del Bootcamp de Big Data eh, y Data Machine Learning y nada, aquí lo que hemos hecho es un, eh, un programa de reconocimiento de señales que, gracias al reconocimiento de las señales, podemos cambiar, parar o eh, poner en play una canción directamente en Spotify. Entonces aquí os explico un poco eh, cómo lo hemos ido haciendo paso a paso. También me pasa como eh, a otros alumnos que como necesito la cámara para enseñaroslo luego live, eh, os voy a explicar directamente primero el código y luego ya os enseño en, en real eh, cómo funciona. Aquí os he intentado poner un GIF que no lo vais a apreciar mucho porque se me ha quedado un poco pequeño que esto lo tenemos que, que cambiar y mejorar, pero bueno, eh, esto os lo enseñaré ahora al final y os quiero explicar un poco cómo lo hemos hecho. También he creado el, eh, un dataset eh, por mi lado, okay, eh, utilizando fotos que, que hemos hecho a través de, eh, de OpenCV, ¿vale? que abre la cámara y me he tomado fotos con las diferentes señales, haciendo eh, la mano así para hacer play, si la cerraba es para parar una canción, o si hago este movimiento es para darle al siguiente. Una vez tenía el dataset creado, lo que quería hacer es eh, crear un código que pueda eh, procesar las imágenes y a través de eh, una librería que se llama MediaPipe poder ver eh, las coordenadas de la mano de los huesos para detectar qué es lo que estaba haciendo. Aquí os he abierto un GIF para que podáis entenderlo mejor. Entonces, utilizando esta librería, eh, lo que hemos creado es un CSV que me indique dónde están las coordenadas para poder tener eh, todas las coordenadas de mi dataset para poder eh, entrenar un modelo. Este código, eh, luego, lo que hemos hecho es, a ver, aquí, justo, entrenar el modelo, ¿vale? Eh, también creando, eh, haciendo lo del entrenamiento, el test y el training. ¿vale? Y eh, justo sola, o sea mi dataset tiene mmm, pocas imágenes, yo creo, y que por eso mismo el, el, el modelo me ha dado con una matriz de confusión mmm, prácticamente a cero y, y que estaba bastante bien, eh, vamos, que predice muy bien todo lo que hace y de hecho se ve en el momento en el que lo voy a hacer uh, eh, en vivo. Luego lo que hemos hecho es crear una aplicación ¿vale? eh, donde hemos juntado, eh, hemos linkeado a través de una plataforma que se llama Spotify eh, eh, con Spotify y hemos creado una app con eh, los, eh, una página que tiene Spotify de developers para poder sincronizar mi cuenta de Spotify con, eh, con, esta, con este código, que es un poco lo que hago aquí. Con mi client ID y mi client secret, eh, puedo sincronizar mi Spotify en el momento y simplemente sacando la cámara y haciendo las señales, ya se me va a cambiar directamente en el mío. Esto también sirve, eh, que es bastante guay, en el móvil. Entonces aquí directamente lo que hace es... Eh, eh, coge la imagen con CV2 y va a procesar la imagen y va a intentar predecir realmente lo que hace, eh, lo que estoy diciendo que haga y luego actuar sobre ella. vale Entonces ahora, ahora os voy a enseñar eh, directamente en vivo cómo funciona. ¿Vale? ¿Vale? ¿Veis? Si pongo, ¿Veis? ¿Escucháis la música? Porque eso sí que no lo sé, ¿verdad? Espero que sí, y si no, os enseño ahora. Aquí. aquí veis, ¿vale? Como si hago aquí, está en play, y si hago así, pausa la canción, ¿vale? Y luego, si le vuelvo a dar a play, se vuelve a poner en play, y luego si hago este movimiento, directamente lo que me hace es cambiar la canción a esta. Esto es lo que hemos hecho en este proyecto y a mí lo que me gustaría hacer eh, es poder primero parar la música y luego eh, nada, pues seguir, seguir con, con este proyecto y hacer otras señales. y nada En especial quería dar las gracias a Dani porque me ha soportado durante todos estos días y me ha ayudado un montón eh, a crearlo y lo hemos hecho totalmente juntos. Y, y nada, y que me ha enseñado un montón y ha aprendido muchísimo en los dos proyectos gracias a él y bueno, en general también a Santino con las clases. Y nada, y este es mi proyecto.